Bueno, sabéis la, la vulnerabilidad de las ciudades ante la emergencia climática y por eso el, el tema de la soberanía alimentaria reviste una especial importancia. ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de la importancia que tiene que en torno a los cinturones de las grandes ciudades haya huerta, haya consumo de proximidad y haya un producto ecológico y alimentario de calidad. ¿no?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 ...saludable y sostenible, ¿no? Cuando hablamos de la huerta zaragozana hablamos en este sentido... ...y cuando hablamos del Parque Agrícola de las Fuentes... ...hablamos también de que es una reivindicación vecinal... ...que ahí tenemos 330 hectáreas de superficie fértil... ...que ahora están en su gran parte dedicadas a, a, a la alfalfa... ...y que, bueno, los vecinos, la Junta de Distrito... ...incluso el Plan Director de la Infraestructura Verde... ...apuntaba a su puesta en valor, ¿no? Por eso, la, la razón de esta rueda de prensa es denunciar la paralización que están sufriendo estas estos, estos dos grandes cuestiones por parte de la consejera, ¿no? que está desvelando que carece de ambición. Porque, por un lado, se eliminan, por ejemplo, los controles en los menús de las escuelas infantiles y, por otro lado... El impulso que dimos cuando gobernamos la ciudad, esa red de ciudades por la agroecología, Zaragoza era una ciudad puntera en ese impulso de, de kilómetro cero, ¿no? de consumo de proximidad, pues está perdiendo, ¿no? Yo creo que un instrumento que le queremos poner de relieve a la consejera y que le venimos insistiendo desde hace más de dos años es que ponga en funcionamiento la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ahí vecinos y expertos la, le pueden ayudar porque es un, el órgano de participación adecuado para implementar esta marca huerta de Zaragoza y para potenciar también ese parque agrícola de las fuentes. En definitiva, la emergencia climática exigiría que este Gobierno actuara con mucha más decisión, con mucha más resolución y que fuera más allá ...de la firma de declaraciones como la de Valladolid... ...que son muy interesantes... ...pero que obligan a poner suelos fértiles... ...a disposición de todo el tejido productivo eh, necesario... Para, ...para posibilitar ese consumo de proximidad y de calidad, ¿no? En definitiva, eso es lo que queremos con esta rueda de prensa... Que, ...que la consejera de Medio Ambiente... ...pues de alguna forma responda a las exigencias... ...que estamos haciendo desde hace dos años... ...frente a esta paralización de algo que estaba ya a punto de ponerse en funcionamiento, ¿no?, la marca, de Zaragoza, la mar, la huerta, la marca huerta de Zaragoza y avanzar en ese plan de, de parque agroecológico de las fuentes que tiene un potencial bárbaro. ¿Queréis algún tipo de aclaración, pregunta? Bueno, eh, acordaros que nosotros pedimos a la, al, al Gobierno de Aragón que el que ofreciera una serie de hectáreas para ponerlas en producción, el que el trabajo debe ir en la formación también de, de agricultores jóvenes, de posibilitarlos, reforzar como se ha reforzado ya porque está ya consolidado el mercado agroecológico aquí de la Plaza del Pilar, pero que hay que ir más allá, ¿no? Ir más allá, precisamente, es redoblar los esfuerzos, en, sobre todo en educación en el ámbito infantil, pero con esos menús que se aseguraban de calidad, ¿no?, de, de, de frutas y verduras unos días a la semana que fueran fijos y que procedieran de, de, del entorno zaragozano. Claro, son medidas que tienen, por un lado, un punto pedagógico, pero, por otro lado, también un punto de... de, de posibilitar la creación de empleo, implicar a Merca Zaragoza también como una, un gran centro de distribución que hay también para que desde allí el producto ecológico pueda llegar a todos los pequeños detallistas. Es decir, que estamos hablando desde hace dos años, está hablando mucho del pequeño comercio, pero el pequeño comercio relacionado con los pequeños detallistas con los que venden eh, producto fresco, frutas y hortalizas, hay que potenciarlo también, ¿no? Más allá de, del trabajo que hicimos, por ejemplo, con el mercado central, ¿no?